Bienvenidos amigos Nicotecnianos, una vez más estamos ahora en el curso de fotomontaje creativo Como pueden ver ahora yo estoy con el programa abierto y les quiero mostrar o reforzar una idea que vimos en la parte de teoría Como pueden ver acá todos estos cuadraditos son píxeles, cada uno de estos cuadrados son píxeles Entonces hay píxeles de color amarillo, otros más claritos, otros más oscuros Entonces, ¿qué significa esto? Que la suma de todos estos cuadraditos o píxeles, cuando me voy alejando va conformando como otro color o una imagen. Fíjate, acá como manchitas, o en realidad son píxeles más oscuros, más oscuros, más claritos. Y me voy alejando, y acá voy viendo que hay más, hay más. Fíjate que pueden ser como más transparentes o más blanquitos. Acá también más amarillitos, más oscuritos. Y cuando me voy alejando, me voy alejando, de a poco me voy alejando, me voy alejando, se va conformando la imagen. ¿Qué te quiero decir con eso? Que todas las imágenes, tanto digitales como impresas, o sean revistas, o las que puedas tener... Eh, por tu casa, digamos, o que veas en la calle, está compuesta de puntitos o cuadraditos. En lo que es el mundo digital, las imágenes se componen, mirá, me acerco, me acerco, me acerco, fíjate cómo se va, se va viendo de a poco los cuadraditos, por esos cuadraditos. Esos famosos cuadraditos son los píxeles. Eh, generalmente son cuadrados, aunque pueden llegar a ser como rectangulares, pero generalmente son cuadrados, y cuando esto se imprime, pasa algo muy parecido, de hecho yo te había dicho en, un, en otro de los cursos de que agarres algo que tengas, una figurita, una revista, lo que sea, y te acerques bien bien bien bien bien y vas a ver que hay como puntitos. Esos puntitos son los que hacen las impresoras cuando imprimen las hojas. Entonces, ¿qué es una imagen? Un montón de puntitos o cuadraditos juntos, que cuando vos te alejas, conforma, ahí está, el resultado es una imagen. Es la suma de puntitos o cuadraditos, fíjate ahí, ahí tengo la imagen conformada, ¿bien? Así que quiero que a eso le prestes mucha atención porque creo yo que es algo muy importante. Y también tiene que ver con uno de los primeros cursos que fue el de ilustración vectorial. Cuando ilustración vectorial no son píxeles, o sea cuadraditos, son líneas y conserva mucho mejor la calidad. píxel eh, tenemos muchas ventajas, pero cuando modificamos el tamaño, o sea lo hacemos grande o lo hacemos chiquito, se va perdiendo la calidad de la imagen, o sea de cómo se ve así que con eso hay que tener un poco de cuidado bueno, muy bien, acá ya estamos dentro del programa y como puede ver yo ya tengo un proyecto abierto y fotomontaje te permite crear imágenes realmente impactantes pueden ser desde ajustes de color o retoques en alguna foto simplemente como a cosas más bien fantásticas o lo que se llama como eh, estas cosas locas así de, de surrealismo o, o publicidad también Casi todas las publicidades se desarrollan en este tipo de programa eh, Te recuerdo que este programa se usa online Como figura acá Aunque acá a la derecha tiene este icono A ver si me... No, no me voy a acercar Pero mira, acá este icono de acá arriba Si tocas acá te dice que lo puedes instalar Dice, en realidad lo que hace es como que te ponen acceso directo en tu computadora y te lo abre directamente sin lo que es acá la dirección web y toda la pestaña, está bueno porque el espacio de trabajo se hace más grande, yo igualmente lo voy a usar así y como este es un programa online y gratuito a la derecha acá vas a ver que hay como publicidad, ¿sí? yo puse un banner mío para que bueno, eh, recuerden sobre los otros cursos, pero vas a ver publicidad de Google así que te va a salir diferente tipo de publicidad Así que con eso, bueno, nada, tenedlo en cuenta porque puede que te moleste un poco Pero es la forma en la que genera ingreso este programa, ¿sí? A través de la publicidad que está ahí Pero bueno, eso ya es otro tema Solo para decirte que vas a ver publicidad ahí que, que, bueno, no no, no le prestes mucha atención Bien, ok, bueno Vamos a ver algunas herramientas esenciales del programa Que creo yo que son muy importantes Como por lo, por lo menos para que te manejes el día de hoy Y los próximos días, lo esencial Ya después vamos a ver cosas bien en detalle Ok, yo que tengo este proyecto abierto, que te lo voy a dejar en en las descargas, para que puedas abrirlo y ver. Mira, voy a hacerlo de vuelta, voy a cerrarlo de acá. Cuando vos ingresas al programa lo vas a ver de esta forma, ¿sí? Puedes crear un proyecto desde nuevo, o sea, desde cero, nuevo acá, o desde la compu lo que tengas abierto. Y de hecho puedes usar cualquier tipo de formato de archivo. Te, eh, te voy a preparar una clase especial hablando del tema de formato de archivos. Va a ser bastante aburrida, pero... Es importante conocerlo. Por ejemplo, hay archivos PSD que son los que se hacen cuando uno trabaja en Photoshop. AI que es Illustrator, y, eh, bueno, XD que es otro programa de, de, la, de la marca de Adobe. El tenés para Sketch también, trabajar con, con PDF, archivos de GIMP de, um, también eh, y otros formatos más. Si podemos traer eh, imágenes JPG, PNG, o sea, podemos trabajar si quisiéramos algo hecho en Inkscape, traerlo acá y hacer ajustes o combinarlo con imágenes. Yo te he dicho que los seis cursos son combinables, entonces podemos crear, por ejemplo, no sé, una ilustración vectorial y traerlo acá y combinarlo con fotografía o pintarlo, hacer La, las combinaciones son ilimitadas realmente. Eso ya queda en tu imaginación. Vamos a ver algunos proyectos, algunos ejemplos durante el curso como para poner en práctica todo esto y que no sea solo teoría, ¿bien? Así que en principio yo lo que voy a usar es abrir un archivo desde mi computadora y simplemente voy a habilitar este del chicle de fruta que tenía recién lo abro, fíjate que es un archivo Photoshop o sea PS o PSD es un archivo hecho en Photoshop yo este, este trabajo en realidad lo hice Photoshop originalmente pero este programa Photopea es totalmente igual que el Photoshop debe ser un 85-90% igual que Photoshop solamente que es libre gratuito con esta publicidad acá al costado que va a aparecer siempre seguramente te aparecerá a vos también bueno, muy bien te había comentado que arriba tenemos las, eh, el menú de herramientas, donde tenemos archivo, editar, y te vas a dar, empezar a dar cuenta de que muchas veces las herramientas son similares, por ejemplo, archivo, abrir, o editar, y copiar, eh, editar, donde tenemos copiar, pegar, también deshacer o rehacer, y tenemos ya algunas cositas nuevas, aunque se parece, por ejemplo, lo que es capa. Fíjate que el menú capa vuelve a aparecer en Krita eh, y Inkscape también. Empezaban a aparecer estas cosas como imagen también, seleccionar también Fíjate que ya son eh, cosas que se van repitiendo Entonces si hiciste los otros cursos ya te va a resultar familiar y un poco más sencillo eh, Cada programa tiene como su lógica, ¿sí? aunque son en general bastante similares Muy bien, así que tenedlo en cuenta tenemos por otro lado acá nuestras herramientas la verdad que tenemos muchísimas cosas puede que te parezcan pocas o muchos la verdad no sé queda eh, siempre queda en lo que quieras hacer ¿sí? este tipo de programa que yo hago la referencia o la comparación con photoshop son muy muy parecidos así que si alguna vez quisiste aprender photoshop esto es lo más parecido que hay o es una de las cosas bastante parecidas así que si quieres hacer no sé imágenes para tu instagram o Whatsapp, todos los estados de, de, de lo que sea de Facebook acá vas a poder hacerlo, puedes combinar tus fotos con cualquier otra foto en este caso eh, yo voy a usar fotos mías, te las voy a dejar para que las uses también a la par mío pero si quieres usar tu foto está totalmente más que permitido ¿sí? la idea es que practiques y después pongas tu, tu impronta, tu sello bueno acá tenemos las herramientas vamos a ver cómo funcionan yo lo que te quiero mostrar hoy son es el uso de estas herramientas ¿sí? cómo funcionan o para qué sirven como para que lo sepas en los trabajos de los próximos días vamos a utilizarlas eh, en particular por grupo de herramientas pero está bueno conocer más o menos para qué sirven y a la derecha tenemos las ventanas las ventanas de historial de muestras tenemos eh, de ajustes propiedades información sí, todas cosas que son la verdad muy muy útiles y acá la de capas, que esta es la más útil. Acá tenés otra más como canales, trazados, son otras cosas. Pero importante siempre la de capas. Y fíjate que acá este, este documento tiene una, dos, tres, cuatro, cinco capas. Bien. Y dentro de lo que es la ventana de capas vamos a tener, por ejemplo, eh, opciones de opacidad, o sea la transparencia opciones de, de, de bloquear como teníamos antes en los otros programas que podemos bloquear, o sea que no si yo intento trabajar no me deje y relleno el que es parecido a la opacidad donde también se ponen transparentes las cosas y acá abajo también este submenú por acá abajo te ayuda a crear cosas como por ejemplo capas nuevas, grupos de capas máscaras, eliminar las capas hay como bastantes elementos no sé si vamos a llegar a ver todo pero sí vamos a ver lo más importante bueno eh, ¿Qué tenemos? Tenemos acá las capas y como lo vimos en otros programas y, y en los próximos programas va a ser muy parecido, las capas se pueden mover. La capa de arriba es como la más importante y va tapando a las demás abajo, pero yo puedo reorganizar las capas, de hecho puedo eliminar acá con el ojito cuál es cada una, entonces esto me puede permitir darme cuenta Que hay en cada una, ¿sí? Y si yo quisiera modificar la organización de las capas, es tan simple como arrastrar hacia abajo o hacia arriba las capas eso va a, a alterar obviamente al resultado final fíjate que estoy moviendo esto y cómo va cambiando ya el resultado esta llama pera de abajo, si la pongo por acá ¿sí? también se modifica así que hay que tener en cuenta eso el orden de las capas es bastante importante, fíjate en este caso la imagen, esta, esta imagen está compuesta por dos cosas principalmente, te las voy a mostrar este, esta forma de chicle ¿Sí? Que, es, que en realidad esto es un recurso que descargué de internet Que es simplemente un chicle Y también por otro lado la pera Ahí está la pera, que la pera en realidad es una imagen de una pera que solamente se cortó Se cortó, quedó un pedazo abajo, un pedazo arriba, se puso el chicle en el medio y listo Y después un, un poco de ajustes con, eh, con esto tratando de, de que quede como... Como que está media cortada, media pegada ¿sí? Es tan simple como eso Y un fondo degradado Que va de un amarillito a un amarillito más oscuro O sea, son dos fotos y nada más El resto se generó acá adentro mismo del programa Todos los recursos se traen de afuera y se van mezclando acá Quiero mostrarte por ejemplo Que acá están Los dos recursos son Este que es una especie de chicle Y este que es eh, no, este no es bueno, pero es eh, la pera que, bueno, está por ahí, ¿sí? Eh, igualmente vamos a ver este tipo de composiciones, pero fíjate que son, eh, son imágenes que se, se lanzan en el programa y se van recortando y se van componiendo, ¿sí? Así que, bueno, eh, esa es como la idea. Se pueden hacer miles de miles de miles de cosas y la verdad que se utiliza muchísimo para, para hoy en día todo, o sea, cualquier... Publicación que vos veas tiene una edición en este tipo de programas ¿sí? Así que bueno, vamos a ver algunas herramientas Por ejemplo, es importante que siempre estés parado en la capa Que vayas a querer trabajar esto es lo más fundamental y por más que parezca tonto muchas veces uno quiere trabajar, por ejemplo, digamos en este caso quiero trabajar en, en la parte de pera de abajo, pero hay veces que no te das cuenta y estás parado acá en la capa de fondo. Y cuando intentas modificar algo en, en otra capa, como en este caso pera de abajo, no podés y no podés porque no estás parado en la capa correcta. Entonces pararte en la capa correcta es lo más importante, ¿bien? Entonces, por ejemplo, me paro en la capa esta que se llama Acá, pera de abajo Vamos a ver cuál es Esta que está acá abajo Bárbaro Y habiendo elegido esta pera de abajo O sea, lo que es esta capa de acá Voy a agarrar la herramienta de mover Ya te había comentado que son las herramientas Pero vamos a ver una por una Por ejemplo, herramienta de mover ¿Para qué sirve esto? Y para mover Que movemos lo que, eh, lo que está en la capa eh, Todo lo que está en la capa lo vamos a mover ¿sí? O sea, agarro esta capa y muevo Se mueve esto Agarro esta capa y muevo, se mueve lo que está en la capa. Si en la capa hubieran muchas cosas, se mueve todo el grupo junto. ¿sí? Si yo quiero mover esta de acá arriba e intento mover, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que venir acá a la capa, agarrar y ahora sí, mover. Ahí sí puedo mover. ¿Bien? Bueno, entonces esta herramienta es herramienta de mover. Hay algunas herramientas que tienen como una flechita justo en la esquina, abajo. A ver si me puedo acercar un poquito ahí está eh, esa, esa, ese iconito chiquitito de ahí dice que hay una herramienta oculta, entonces ¿cómo se habilita esa herramienta oculta? es tan simple como tocar clic derecho en, eh, en esta herramienta en este icono de herramienta en ese icono Puedes ver que tengo ahora mover y tengo también herramienta de mesas de trabajo ¿sí? es allá. esta es una herramienta que lo que te permite es crear como si fueran muchas hojas ¿sí? puedo crear, eh, puedo trabajar o hacer una hoja, otra hoja al lado otra hoja al lado, para mí en este caso no es importante ni relevante usarla así que solo la voy a dejar acá en mover ahí está, me dejo la, la herramienta en mover, pero ten en cuenta de que ahí vas a encontrar eh, como herramientas escondidas, ¿sí? esta de mesa de trabajo está buena si trabajas digamos si querés hacer un como lo que se hace hoy en día en Instagram, un carrusel viste que vas deslizando imágenes, imágenes así se podría hacer como algo de eso o sea hacemos muchas imágenes una al lado de otro y listo sí pero ahora no le vamos a prestar atención porque estamos trabajando con una sola imagen así que eh, nada existe está ahí y posiblemente en algún momento la usemos después tenemos las selecciones y en este programa o este tipo de programas las selecciones son lo más poderoso y lo más importante todo o casi todo va a ser bien utilizado o usado Si sabemos usar las selecciones Que ya lo vimos en los otros cursos Y las selecciones es decirle al programa Indicarle con qué zona de la imagen querés trabajar Por ejemplo voy a agarrar acá la herramienta de Fíjate selección eh, rectangular Y esto es tan simple como trazar una forma Que en realidad va a ser rectangular o cuadrada Así dependiendo tu pulso O dependiendo si no también si mantenés la tecla shift en tu teclado Y fíjate que en los otros programas nos pasaba lo mismo Con la tecla shift nos trabaja manteniendo la proporción ¿Ves? Si yo, yo suelto shift Ahora ya lo puedo hacer más bien eh, a la, Con la forma que yo quiero Pero bueno, siempre así rectangular o cuadrada ¿Ok? Listo Yo cuando hago esto así Lo que le estoy diciendo al programa Le estoy diciendo eh, Para que me acerco ahí con el zoom ahí está, acordate que eso te lo dije en, en el otro video, en la otra clase lo que le digo al programa es que me quiero centrar en este pedazo de imagen entonces acá yo podría hacer modificaciones, por ejemplo estoy en la capa de pera de arriba la modificación que haría sería en, esta, en este pedazo de imagen si yo quisiera hacer la modificación en otra capa solamente elijo otra capa, ¿bien? bueno eh, Vamos a utilizar el resto de herramientas, pero en un, en un documento nuevo, para que para no utilizar tantas capas. O sea, yo el concepto de las capas quería mostrártelo, porque la herramienta o la ventana de capas es realmente muy importante y va a ser algo que nos va a servir. Así que vamos a ir a Archivo, Nuevo, vamos a crear un documento nuevo. Acá yo te había dicho que tenemos plantillas. Vamos a hacer uno nuevo, así podemos ver todas las herramientas sin sin muchos elementos que nos molesten y vamos a crear un documento, fíjate acá tenemos algunas cosas ya por defecto creadas que están buenísimas, vamos a intentar a ver, este me mira este me gustó Instagram, Instagram tiene un formato de imagen de 1080x1080px px y px son píxeles, así que hago clic acá y fíjate que ahora se modificó el tamaño de píxeles que tengo 1080x1080, 1080. 1080 de ancho de lado a lado por alto 1080, de arriba a abajo Listo, DPI queda así en 72. Y fíjate que en Crita habíamos visto que el DPI yo te decía en 300. Porque cuando vos haces un dibujo, generalmente se imprime y necesita mucho de lo que es DPI o PPI. Que en realidad es la resolución. En este caso, como va a ser casi todo para lo que es pantalla, va a aparecerte en 72. Déjalo así. Así que esto no les presté mucha atención, mucha más atención. Solamente déjalo así como está. Ponele acá Instagram, formato de Instagram, y vamos a crear ahí está, ahí nos creó nuestro documento nuevo y vamos acá a, vamos a traer una imagen, yo te la voy a dejar en, en, en el curso para que la descargues y la abras como yo lo voy a hacer también bueno bien, vamos a colocar entonces la, la imagen en archivo, acá arriba abrir y colocar eso es lo que nos hace nos, nos hace nos pone una imagen dentro del de documento presente así que elegí la imagen de la pera, abro Está cargando ahí. Y nos coloca la imagen. Listo. Fíjense que el tamaño de la imagen es un poco más chico que el tamaño de lo que es el recuadro blanco, que es el formato del documento de que elegimos de 1080x1080. 1080. Así que nos queda como este borde por demás. ¿Está bien? Por menos está bueno para tenerlo en cuenta. Bueno, acá nos da estos elementos que puedes ver, estos puntos o nodos, que son... Eh, son como puntos de transformación. O sea, depende de yo cuál tire hacia abajo o hacia arriba, se va a transformar este elemento. Por ejemplo, digamos que la quiero acomodar primero. La intento poner por acá. Fíjate que la imagen se me fue para allá arriba. Siguen existiendo píxeles o imagen, pero está por fuera del documento. Y de acá abajo lo estiro para tratar de que encastre en lo que es la hoja. Fíjate que se me está como deformando, ¿sí? porque no estoy usando el Shift. Así que ahora lo que hago es usar el Shift... Y lo hace proporcional sí, Estiro por ahí La reacomodo De este lado Shift y estiro de acá Y lo que trato de hacer es Intento como eh, Rellenar toda la imagen Bien, ahí está Todo, todo el documento Ahí está, fíjate que me dio por, por fuera eh, Parte de la imagen Pero a mí no me importa Porque me, lo que me interesa O la atención se va a centrar En lo que es el tamaño del documento así Así que listo Una vez que ya tenemos Hecho eh, Puesto la imagen acá Vamos a confirmar con este tilde. Este tilde confirma y este cancela la acción. Así que confirmo la acción. Y ahí está. Ya tenemos la imagen puesta en el documento. ¿sí? Es importante entender de que acá arriba existen más píxeles. Pero están ocultos. ¿sí? No, no estarían molestando. Así que esto es lo importante. Ahora sí. Fíjate acá tenemos nuestra imagen de la pera. Y ahora volvemos y seleccionamos. Con clic derecho... Eh, tenemos como todas las posibles selecciones vamos a ver la primera selección rectangular ¿Qué es selección rectangular Hago una selección y yo lo que hago en realidad le estoy diciendo al programa fotopea que se concentre en esta sección de la imagen entonces en esta sección yo podría hacer cosas por ejemplo agarro el pincel y pinto ah, hay que rasterizar claro eh, Mira, acá abajo vas a ver que tiene como un iconito cuadrado, la capa. Eso quiere decir de que eh, está como bloqueada. Así que hay, hay, hay que hacer algo que se llama rasterizar. Que es como aplanar la imagen o preparar, preparar la imagen. Así que cada vez que traigas un elemento acá al programa, tenés que, si querés trabajar con ese elemento, como voy a hacer yo ahora que quiero pintarlo, lo que se llama rasterizar. Es un proceso que es bastante automatizado así que bueno acostumbrate a hacerlo cada imagen que traigas sale con este iconito que está acá que lo que hace es cuidarte la imagen de que no no se distorsione no pierda no pierda calidad así que como yo ya tengo la imagen preparada y lista lo que voy a hacer si no te sale ese cartelito fíjate si yo quiero pintar esta imagen tiene ese cuadradito que me lo está como me está cuidando la imagen fíjate si yo quiero pintar me dice hey tenés que rastrear este objeto antes Ok, lo que era rasterizar, bueno, le puedo decir que sí, o puedo agarrar y hacer clic derecho acá en lo que es la capita esta de pera y decirle rasterizar. Te vas a dar cuenta cuando está rasterizado, porque, porque ahora tiene ese cuadradito que se llama en realidad objeto inteligente, pero en realidad lo que hace esto es, como te dije, cuidar que la imagen no pierda calidad, ¿ok? Te vas a dar cuenta, así que fíjate clic derecho, rasterizar y ahora fíjate que no tiene más ese cuadradito ahí abajo. Ahora ya está lista para poder trabajar. Lo más probable es que cuando insertes imagen como yo te pase lo mismo. Así que acórdate de hacer eso. Una vez que ya tenés la imagen colocada, rasterizarla como hice yo y listo. Fíjate que ahora yo puedo pintar. Con, eh, había, yo había seleccionado este pedacito de imagen para trabajar y no me puedo salir de acá. ¿sí? Siempre tengo que trabajar acá adentro. Pero fíjate qué problema. Estoy, estoy como modificando la imagen esta. Fíjate que estoy pintando sobre la imagen. Si yo saco la imagen o el ojito de pera, sale, ¿sí? Fíjate que est estoy como rompiendo la imagen, es una lástima. Mira, voy a acercarme un poquito más, acá con el zoom, tengo la selección hecha y trabajo todo ahí. La verdad que es una lástima hacer esto porque perdí lo que es la pera, ¿sí? Mirá, voy a ir para atrás, editar, paso atrás. Editar, paso atrás, editar, paso atrás. O sea, me, está, estoy retrocediendo, eh, retrocediendo en pasos. Inclusive cuando saqué el ojito de la capa de pera. Por eso desaparece la imagen. Vuelvo, vuelvo todo lo que puedo. Vuelvo todo lo que puedo, quiero que desaparezca eso. Ahí está, ahí desapareció. Listo, y me quedó la selección. ¿sí? Siempre la selección va a quedar. Por eso siempre te digo que una vez que trabajaste con selección, vengas acá arriba y le digas que lo seleccionado, crees que se des. Seleccione ahí se fue la selección y puedes seguir trabajando. Si no, el único, que podés, el único lugar que puedes trabajar va a ser ese pedacito. Bueno, mira, otras herramientas de selección. Abro con clic derecho acá. Lo mismo, pero elíptico sí o circular. Hace selecciones, pero circulares. Que mira, podría no solamente pintar, sino que podría borrar con suprimir la tecla suprimir de tu teclado. borras y ahí borré ese pedazo de imagen. Fíjate, es una lástima. Perdí todo, todo ese pedazo, no es lo que yo quería Así que mira, ahí vuelvo Así como yo vine acá a editar y volver pasos atrás ¿sí? O sea, recuperas los pasos anteriores Tenés lo mismo en este panel que está acá Que se llama historial Este panel lo único que hace es te va recordando las cosas que estás haciendo Esto fue lo que yo hice, limpié o borré Si toco acá, es como hacer control Z o, o volver para atrás, ¿ves? Recupero lo que voy haciendo antes Así que tenerlo en cuenta, el historial funciona para eso. Recuerda todos los pasos que hiciste. Puedes ir para adelante o para atrás en tu historia. Es muy parecido a lo que está acá. ¿Sí? Solo que es un poco más visual. Ok, vamos a ver otra. Selección de lazo. Este está bueno y este también lo vimos en Krita. ¿Qué es un lazo? Un lazo es una selección que haces con mano alzada, fíjate, ahí estoy tratando de recortar como si tuviera una trincheta o un cúter en la mano y estoy tratando como de trazar una forma, por ejemplo, trazo esta forma de acá, ahí está, ahí tracé y ahí tengo la selección. ¿Qué podría hacer con eso? Bueno, pintarlo, cortarlo, copiarlo, fíjate, voy a editar, copiar, ¿qué es lo que se copia? Lo que está seleccionado y ahora voy a editar, pegar Ok, ahí está Y con la herramienta mover Muevo ¿Sí? Fíjate que copié ese pedacito y lo moví Ya ahí esto va empezando a tener sentido ¿no? Entonces esto podría ponerlo, no sé Digamos que por acá Digamos que quiero, quiero hacerle otro, otro ramito que le sale lo, lo pongo por acá Lo debería rotar Ahora fíjate lo que voy a hacer Para rotarlo tengo dos formas Te voy a mostrar la más sencilla primero Toco este botón de acá arriba Que le digo seleccionar automáticamente o también herramientas de transformación vamos a tocar acá, herramientas, controles de transformación, sí acuérdate con la herramienta mover, toco acá le, lo habilito para que me deje transformar esta capa que estoy parado ahora y ahora yo puedo agrandar, achicar o inclusive rotar, fíjate, me pongo por acá por el costado y lo roto sí rotar, ahí está entonces lo coloco por ahí lo roto un poco más y ya tendré como estos dos piquitos, ponele, no? Le digo que sí, que me acepte la transformación. Le digo, ok, así me gustó, aceptalo. Listo, ahí ya empezaría como a hacer este mini fotomontaje. Ahí lo acomodo un poco. Ahí quedó. Fíjate que me quedó activo esto del control de transformación. Y es muy útil para transformar constantemente cada capa. Fíjate, si yo toco la capa de pera, ¿sí? me aparecen los controles de transformación ahí a los costados. Cuidado con esto, porque por ahí lo transformas sin querer. Así que habilitalo o deshabilitalo cuando lo necesites. Ok, acá vengo... A mi, a mi imagen capa 1 Que es el, el ramito este de acá Y mira lo que voy a hacer ahora Voy a cambiar de herramienta Porque tengo Mira, me voy a acercar un poco para que se vea bien Tengo eso blanco Que lo copié Entonces lo quiero eliminar ¿Cómo lo puedo eliminar? Bueno, de muchas formas distintas Sigamos con las que estábamos ahora Que es el de lazo Elijo lazo Intento tratar de seleccionar lo más cerca al borde que puedo ahí ¡Uah! ahí está, cierro la selección, suelto se hace toda la selección solamente, automático, es esto, lo soltás y cierra la selección solo y ahora lo puedo borrar, ¿cómo lo borro? con la tecla suprimir de tu teclado, suprimir fíjate, ahí se empieza a dejar ver la imagen que está atrás que espera, fíjate, saco pongo ahí se empieza a dejar ver la imagen ahí atrás de pera. ¿Sí? lo mismo, tengo una selección hecha, acordate, siempre, siempre vas a deseleccionar, seleccionar, seleccionar de seleccionar, ahí se fue esa selección voy a trazar una selección por acá ahí está, ahí, listo, borro con el teclado suprimir, bueno y acá es el, uno de los primeros errores, mira que interesante esto quise borrar esta de acá arriba, pero borré en realidad la que está abajo, ¿por qué? porque estaba mal eligiendo la, la capa incorrecta, estoy en la capa pera cuando debería estar en la capa de arriba, capa 1 así que voy a ir para atrás Acuérdate, para ir para atrás puedo ir a editar, paso atrás, o en mi panel de historial puedo ir al paso anterior que era este de acá arriba, seleccionar trazado. Ahí está. Así que en vez de la capa pera, elijo esta capa 1. Y ahora sí, borro. Borro. Y fíjate que ahora sí actuó sobre la que está acá arriba. Vamos a seleccionar. Deseleccionar. Y ahora quiero que esta esté más pegadita acá adentro. Así que voy a agarrar. Este, el de mover. Lo traigo. Lo coloco como por ahí lo roto un poco más de vuelta, ¿por qué no? ahí y fíjate que ya estamos como dando los primeros pasos le digo que sí y ahí quedó, ¿sí? esto es como los primeros pasitos acordate que el zoom lo activas con la tecla Z también ¿eh? yo vengo acá al panel de herramientas pero con la tecla Z vos podés activar el zoom fíjate, ahí ya tiene como dos, eh, dos ramitos ¿sí? dos piquitos ahí bueno, genial vamos a ver ahora la que le sigue Selección del lazo poligonal. Bueno, el lazo poligonal es lo mismo que lo anterior, pero poligonal. Ahora fíjate que voy a trazar acá adentro, me voy a acercar. Para acercarte tenés también otras, otras formas, no solamente con el zoom, la Z. O sea, acostum acostumbrarte de, de a poquito. ¿sí? No solamente con, con la Z del zoom, sino con la ruedita del mouse también podés hacerlo. Tocas la tecla Alt de tu teclado. Por ejemplo, ahí agarro el lazo este poligonal. Ahí está. Y digo, bueno, quiero acercarme sin tocar la herramienta Zoom. Así no todo el tiempo estoy viniendo acá a buscar las herramientas. Bueno, con la tecla Alt de tu teclado y la ruedita del mouse, deja apretado Alt y toca la rueda del mouse, fíjate cómo entras y salís rápidamente. Esa es una alternativa al mouse. ¿sí? Yo voy a usar las dos formas. Así que si hago Zoom, vos haces Zoom como más cómodo te quede. Y acordate que esto te lo dije antes, que con la barra espaciadora te pone la herramienta mano automáticamente así para que puedas moverte en tu documento. Bueno, entonces con este lazo poligonal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hago un clic y esto me genera una línea o vector. Y lo que me hace es preguntarme: bueno, ¿dónde querés que ponga el siguiente punto? El siguiente punto va a estar acá, el siguiente acá. Y ahí voy a trazar de esta forma poligonal una forma, cualquier forma. Lo importante es que tenés que cerrarla en el punto donde la iniciaste. O sea, ahí está el punto donde la inicié. Intento encontrarlo ahí. Y hago clic. Para que se termine de cerrar la forma Fíjate, acá tengo la forma hecha Hice cualquier forma, no hay problema Y en esta forma es lo mismo Puedo copiar, puedo pegar, puedo hacer lo que yo quiera, ¿bien? Pero ojo, estoy parado en la capa 1 Así que si yo quisiera, eh, no sé, digamos que copiar este pedazo de pera No puedo, porque estoy en la capa 1 Y esta pera está en la, en la capa de pera ¿Sí? Fíjate ahí eh, me, paré en la capa de, me paro en la capa 1 Y si toco editar Copiar ¿Ves? Me dice que el área copiada está vacía Estaba en inglés y el área copiada está vacía Claro que está vacía porque estoy en la capa 1 Fíjate, ahí saco las otras capas Estoy copiando esto en realidad, ¿entendés? O sea, quiero que entiendas el tema de las capas Porque es lo más importante de todo Y hay veces que te va a pasar esto como A mí esto me pasa todo el tiempo Y hay veces que reniego y es porque No me doy cuenta que estoy parado en la capa incorrecta Fíjate, yo quería copiar lo que era lo amarillito de la pera, y no pude, porque claro, estoy parado en la capa 1, y esta parte de la capa 1 es transparente. Fíjate, cuando yo voy sumando las hojitas de la capa, ahí se ve el resultado de la imagen. La imagen es, o, o el documento esto, este es, la, la, todas las capas juntas. Entonces... Esta, esta no me sirve copiar, está vacía el área y te va a salir ese cartel, así que cambio de capa, ahí toqué, cap, eh, la capa de pera está, vengo a editar, copiar y ahora sí me lo copio. Así que editar, pegar y se pega lo que yo había copiado antes en una capa nueva, fíjate que ahora me figura una capa 2 se llama. Mira, saco los ojitos estos para que vos veas. Y fíjate que se, se, las cosas siempre se pegan en una capa nueva. Y es por eso que siempre vas a tener bastantes capas. Así que acá, en esta capa 2, tengo el contenido de lo que es este pedacito de capa. ¿okay? ahí pongo los ojitos de vuelta y puedo ver todo el resultado de la imagen. Salgo un poquito. Ahí está. Ahora agarro el de mover. El de mover. Fíjate que me está mostrando... El objeto a mover. Esto me lo muestra porque tengo acá arriba activo esto. ¿Ves? Si yo lo desactivo no me lo muestra. Ahí por ahí es confuso o es difícil darte cuenta qué es lo que hay en esta capa. En cambio con este, control de transformación activo ahí. Ahí te muestra qué es lo que hay. Y en este caso es esto. Así que lo puedo agarrar y lo puedo llevar a otro lado. ¿Sí? Digamos que, no sé, por acá. Voy a dejarlo ahí momentáneamente. Listo. Queda ahí. Vamos con la siguiente Entonces los lazos son bastante parecidos todos y el magnético es uno es, es bastante interesante este el magnético tiene como fíjate como, un, como un, un imán ahí lo que hace es, se pega lo más posible a, a las formas fíjate, me voy a parar en la capa pera porque si no no me va a funcionar me paro ahí, capa pera para que me acerco primero me acerco un poquito ahí Ahí está, ahora agarro de vuelta el lazo poligonal o oh, el Magnético, perdón, lazo magnético Ahí está, lazo magnético que es el último Hago clic en la zona en la que quiero que empiece a hacer la selección Y empiezo a mover el mouse Fíjate que yo no estoy haciendo clic Se van poniendo solo los nodos Porque el programa está tratando de interpretar Qué es la pera y qué no espera. Fíjate, ahí toco barra espaciadora Me muevo con el mouse Suelto barra espaciadora y sigue trazando Fíjate, estoy, sigo trazando la pera, sigo trazando. No hago clic, eh. Esto se hace solo. Si yo quiero ayudar a este trazo, le doy un clic. Porque puede que a veces lo haga mal. Ahí hago clic y yo generé un punto. Bueno, muevo de vuelta. Y sigo moviendo el mouse. Fíjate que trata de pegarse lo más posible a la imagen. En este caso es muy fácil. Ahí se me fue. Ahí se me metió adentro del cosito este. Bueno, barra espaciadora me muevo. Bueno, barra espaciadora me voy moviendo como para permitirle avanzar en la imagen. Acá, fíjate, acá le cuesta entender la forma de la imagen. Así que intento trazarla de vuelta, pasando de vuelta por el mismo lugar. O puedo hacer clic. De esa forma la ayuda. Lo que tiene de bueno esto es que podés elegir bien la forma. Mira, acá se, se confunde y trata de elegir otra cosa. No importa, vamos a, a dejarlo. Barra espaciadora, me muevo ahí me quedé con el mouse, bien, sigo donde estaba ahí le, le doy clic para ayudarlo, decirle que voy por ahí por ejemplo, le, le doy clic para ayudarlo en este caso es muy fácil porque la imagen tiene un fondo blanco, pero si tuvieras una imagen con un color de fondo o, una, o imágenes de fondo, se complicaría un poco, ¿sí? pero no importa, ahí voy tratando de trazar, acá se va a complicar porque hay sombra, entonces el programa le cuesta entender que es forma y que no es forma, ves, ahí entiende que es forma eso que está ahí bueno, vamos a dejarlo. clic Como para ayudarlo un poquito Y sigo moviendo el mouse En algunos casos esta herramienta es muy útil eh, Pero no, no tanto como para trazar cosas como esta Fíjate, ahí vuelvo al inicio Acá llegué al inicio Esto es importante siempre Las herramientas de selección necesitan un inicio y un final Y el final se cierra en el inicio Fíjate, acá estoy terminando la selección Y acá está el punto donde yo inicié Así que hago clic ahí y ahí se termina de cerrar la selección, ¿sí? Fíjate que voy a agarrar la herramienta zoom, me salgo un poquito. Fíjate, me hizo toda la selección de la pera. Para ver bien esto y hacer una copia, fíjate lo que voy a hacer, voy a eliminar estas capitas momentáneamente para que no, que no molesten. Y mira que acá lo que me pasó, mira, como yo tenía, ¿qué tenía? Tenía esto antes, me tomó esto como parte de la imagen, no gran error, acá le pifié bastante sí. así que mira lo que vamos a hacer vamos a corregirlo, tenemos varias formas de corregir esto, y acá es donde esto se pone complicado pero interesante a la vez las herramientas se combinan entre sí por ejemplo, agarro de vuelta la de lazo magnético, ahí está yo hice una selección pero ahora lo que quiero es restar selección, acá arriba, fíjate te voy a mostrar, voy a hacer un zoom Acá arriba tenés, como siempre te digo, cada herramienta que elegís, fíjate, cada herramienta que elegís tiene como opciones diferentes. Entonces siempre viene esta, que es eh, solamente hacer selecciones. ¿sí? Esta es sumar selecciones. O sea, cuando hago una selección nueva se le suma a la anterior. Y estas ya son restar selecciones. Y acá, bueno, esta es la intersección. Que esta acá realmente casi nunca la uso. ¿Qué es lo importante de acá? Que. Siempre viene activa en la primera, y esto lo que hace es decirle que cada vez que haces una selección te reemplace la anterior. Esta es suma, suma selección, o sea que si queremos agregar algo que nos faltó, la vamos a usar. Ahora la vamos a usar, tranqui. Y esta quitamos selección. Mira, ahora voy a usar esta de quitar selección. Acá la elijo para que me salgo ¿Por qué elijo esta? Porque este pedazo no tiene que ir elegido, seleccionado, tengo que sacarlo. Así que digamos que hago clic por, por acá, clic y trazo, intento trazar de vuelta la forma de la pera intento trazar la forma de la pera la forma de la pera, clic por acá listo, y ahora tengo que tratar de encerrar todo esto clic, clic, clic, clic acá, listo, y fíjate eso que tomé me lo eliminó, porque yo le dije que me elimine, ¿sí? que lo que voy a seleccionar que me lo elimine, efectivamente cumplió su propósito esta herramientita de acá, o sea el lazo, diciéndole que quite y ahora le voy a decir que para que me acerquen un poquito. Acá me quedó un pedazo que quedó por fuera. Lo tengo que agregar a mi selección. Voy a agregar, agarrar de vuelta el lazo. Pero lo voy a cambiar ahora a este. A que me una o agregue selección. Acá, ahí lo agregué. Tengo que agregar este pedacito. Así que hago clic como por acá. Clic. Si no, si no lo toma, lo ayudo con un clic. Clic ahí. Clic por ahí. Clic por ahí por las dudas. Toco clic por ahí. Y ahora trato de hacer la selección como encerrándola. Hasta el punto de inicio ahí está y ahí me tomó la selección que faltaba de ese elemento espectacular ahora ten en cuenta algo las herramientas de selección siempre vas a ver por más que elija ponerle elijo esta, acá arriba vas a tener las mismas herramientas o similares opciones fíjate entonces qué quiere decir eso que yo podría combinar lo que es el lazo magnético el lazo magnético con el lazo poligonal con este con este con este entonces esto que hice recién con el lazo magnético tal vez hubiera sido más útil Usar el lazo poligonal, total había que eliminar o elegir Vamos a ver si nos queda otra cosa por fuera A ver, salgo Repaso mi imagen Repaso la imagen Bueno, tengo que arreglar la zona de acá abajo Fíjate, la zona, la zona de acá abajo está como media extraña ¿Cómo eliminaríamos esto? De la misma manera, fíjate Voy a agarrar acá en las herramientas de selección Vamos a elegir por ejemplo la de lazo, que me resulta mucho más sencillo, esta no, lazo poligonal, me resulta mucho más sencillo seleccionar Y está configurada en la primera opción, así que voy a decirle que no, yo lo que quiero es eliminar esa parte Así que voy a elegir acá este, el de quitar, o diferencia, ahí está Toco clic acá, y con esto voy haciendo clic, que es como la herramienta vectorial que usábamos en los otros programas toco así, toco así, listo y encierro toda esta zona que es la que no me interesa voy al punto de inicio y ahí se eliminó esa zona perfecto me alejo un poco y ya estaría listo fíjate lo único que tengo que hacer es copiar, editar, copiar y ahora editar pegar y se pegó la imagen nueva, ¿dónde está que no la veo? acá, capa 3, ahí la veo para que eliminó momentáneamente la capa pera con el ojito, y ahí veo la capa de pera ¿sí? es más, mira, saco lo que es fondo, fíjate solo tengo la capa pera, ni siquiera eh, tengo lo que es el, el fondo original de lo que es la capa pera, porque claro yo lo que hice fue hacer una selección diciéndole, quiero trabajar con esto lo copié, lo pegué, y acá tengo mi nuevo elemento, que es esta capa de la pera así que ya te vas dando cuenta de que las herramientas de selección son muy poderosas, por último vamos a ver esta varita mágica cómo funciona que también es una de las más importantes varita mágica sigue siendo una herramienta de selección junto con estas otras que están acá que no las vamos a usar ahora porque ya son más potentes la vamos a dejar para adelante pero varita mágica lo que hace es elegir colores parecidos en este caso va a ser bastante fácil porque el blanco de atrás nos ayuda muchísimo entonces acá arriba fíjate que tengo las mismas opciones tengo eh, selecciones nuevas sumar selecciones, restar selecciones o este que es como la intersección, que este nunca lo voy a usar, así que ni te lo voy a decir, ¿sí? así que con la primera opción utilizada eh, seleccionada digo, vamos a hacer clic en la zona que quiero que se elija por ejemplo, si hago clic en la pera, ojo eh, estoy parado en la capa pera, no en otra si no te va a salir alguna advertencia del programa, hago clic en la capa pera fíjate, lo que hace el programa es decir, para que me acerco un poquito ahí está, yo lo que le digo al programa es hey, fotopea Quiero, quiero que me elijas lo más parecido a este amarillo de acá y me elige todo el amarillo parecido de donde yo hice clic si le hago clic por acá arriba el amarillo es más clarito me va a elegir todo lo que está parecido cerca si ¿Sí? hago clic por acá me elige todo el color parecido de lo que está cerca si el mismo color existe pero más lejos no lo va a agarrar porque elige todo lo que está medianamente cerca como acá ya hay otro color más distinto ya hace este corte y no me deja entonces qué pasa acá el problema es que la pera tiene muchos amarillos distintos. Y vos me dirás. Pero muchos amarillos distintos. Y si la pera es amarilla. Bueno, bueno, bueno. Yo al principio de, de, de este video te dije. acércate todo lo que puedas. Mirá. mira cuántos colores, cuántos píxeles hay en esta imagen. Amarillo claro. Más oscuro. Más oscuro. Y la varita mágica lo que intenta hacer es. Decirle. hey, voy a hacer clic en este amarillito. Agarra todos los parecidos. Hago clic acá. Y me hace una selección parecida. Bastante parecida. Pero llega un punto. En que los amarillos. Fíjate, ves. Son más oscuros. Acá se le complica. Este es otro tipo de amarillo. La varita mágica hace lo que vos le pidas. ¿Ves? Mira la selección que me hizo. Entonces se complica hacer una selección con la varita mágica. A menos que, a menos que, a menos que, el color sea bastante igual. ¿Y dónde hay un color bastante igual? En lo blanco. Así que vamos a asegurarnos de deseleccionar todo. Y vamos a seleccionar lo que es el fondo blanco. Así que hago clic en lo blanco. Y mira lo que pasó Automáticamente se seleccionó todo lo blanco Menos lo que está acá abajo Que es un poco, es un blanco más oscurito Pero me interesa seleccionarlo Ojo, no quiero perder lo anterior ¿Cómo hago? Bueno, le digo hey Marita Mágica, quiero que sumes Esto nuevo que voy a hacer Así que toco acá, unir o sumar selección Voy a hacer clic acá abajo Que esto faltó, y ahí lo sumó Y fíjate, ya es súper, súper, súper eh, Preciso Me acerco un poquito acuérdate yo con el alt pero puedes venir con el, con el zoom este es lo mismo agarro de vuelta varita y le digo hey sumar selección y acá hay que tener cuidado porque esta sombra tiene un poco de amarillo ¿por qué tiene un poco de amarillo? porque los objetos reflejan el color y acá está reflejando un poquito de amarillo un poquito así que voy a tratar de pinchar por acá pincho por ahí fíjate que ya la selección se hace cada vez más chiquita mejor clic acá clic acá de este lado clic clic por acá Clic por acá, clic por acá. Acá me quedó un pedacito suelto. Lo estoy viendo. Clic por acá, sigo intentando a ver hasta dónde puedo entrar. Entro bastante, entro bastante, entro bastante. Va a llegar un punto que seguramente pueda yo cometer un error. Pero qué te quiero decir con esto: que la varita mágica nos ayuda a hacer selecciones muy, muy precisas. Tal vez no ideales, pero mira, fíjate que bien, qué bien. Voy a acercarme un poco. Ya si con la varita mágica intento pintar acá O seleccionar acá, me va a tomar parte de esta imagen O sea, de adentro de la pera Entonces no me conviene ¿Qué puedo hacer para esto? Lo que te dije Las herramientas de selección son combinables Entonces, si sigo utilizando la varita mágica Me voy a meter adentro de la pera y no quiero eso Así que, ¿qué podría utilizar? Y en mi caso yo elegiría por usar El lazo poligonal Creo que me inclinaría por esto ¿Y qué haría? Bueno, vamos a pensar Bien yo seleccioné todo lo blanco. O sea que lo que está seleccionado es lo blanco. Y lo que no está seleccionado ahora es la pera. ¿Sí? Te das cuenta por el borde de la selección. Y si no, es tan simple como tocar la tecla suprimir de tu teclado. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que estás seleccionando. Fíjate, ahí, ahí borro. ¿Sí? Y borré lo que estaba seleccionado. ¿eh? Ojo con eso. Así que voy a volver para atrás. Solamente quería asegurarme. Bueno, voy a acercarme y necesito esta zona de acá también como eliminarla voy a agarrar entonces acá, como te dije antes lazo poligonal y necesito esta zona de acá agregarla así que voy a, voy a eh, utilizar este Uy, voy a utilizar este de unir o agregar selección a ver qué pasa tu, tu, tu, tu, tu. esta zona de acá ahí hago toda la vuelta me acerco hasta el final ahí está, y ahí le sumé ese pedazo de selección acá hay un pedacito que no me gusta lo cierro. Acá hay un pedazo que quedó por fuera. Me lo cierro. Bien. Y ahí ya la selección es mucho más precisa. Quiero que tengas en cuenta que si no... No en este ejercicio. Pero si en algún ejercicio te hace lo contrario. Por ejemplo, si yo me equivoco en vez de usar esta de unir. Uso esta de acá. Y digo, bueno, yo quería esto agregarlo, sacarlo o lo que sea. Y hago esto y digo, uy, mira lo que me pasó. Al final acá me equivoqué y agregué selección. Es tan simple como ir para atrás o cambiar acá arriba de herramienta si estoy usando esta de la diferencia o restar es tan simple como cambiar a esta de la unión o agregar ¿Sí? así que no te compliques ni te vuelvas loco o loca por eh, que se te confundan estas herramientas porque siempre puedes volver a lo anterior ahí la agregué. sí porque esto a mí me pasa todo el tiempo hay veces que hago la selección y, y, y, la, y la pierdo como me pasó recién porque tenía elegido esto en vez de esto si ¿Sí? o sea en vez de sumar tenía restar son cosas muy comunes bueno listo ahí tenemos fíjate tenemos la selección hecha súper perfecta ojo nos ayudó el blanco de atrás mientras más diferencia haya entre la forma y el fondo más fácil va a ser después van a ver trucos que se pueden hacer qué es lo que yo quiero hacer y quiero hacer una copia de la pera sí como tenía acá pero en una capa nueva bueno, ¿qué debería hacer? Copiar y pegar. Sí, pero ojo con esto. Porque si yo copio y pego, lo que se va a copiar y pegar es lo que yo seleccioné. ¿Y qué es lo que seleccioné? Lo blanco. Vamos a comprobarlo. Editar, copiar, editar, pegar. Le saco el ojito a la pera, de acá, en la capa pera de acá. Y fíjate lo que me pasó. Yo estaba trabajando con lo blanco, porque porque estaba seleccionando lo blanco, o sea, la varita mágica para que la usé para elegir lo blanco, lo blanco, lo blanco, lo blanco. Pero yo en realidad me quería quedar con la pera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, si yo elegí lo blanco y lo que quiero es lo inverso, o sea, lo contrario, simplemente lo que tengo que hacer es invertir la selección o decirle al programa que se dé vuelta lo que yo hice, que haga lo, exactamente lo contrario. Vamos a ir para atrás entonces, vamos a ir a editar, paso atrás, editar, paso atrás, ahí vuelve mi selección, fíjate, y es tan simple como decirle, hey, yo tengo esta selección, pero en realidad yo quería agarrar lo o sea, lo de adentro, dámelo vuelta, eso es lo que le quiero decir. Esto es tan simple como ir a seleccionar y decirle invertir, ¿Qué es lo que estoy invirtiendo mi selección actual, o sea, la selección que yo hice se invierte, se da vuelta, invertir es dar vuelta. Tocamos invertir y ahora fíjate que el borde de la imagen no está seleccionada, solo está seleccionada la, la, la pera. Y ahora sí, vamos a editar, copiar y para que se vea bien esta vez, acá elimino el ojito y ahora sí, editar, pegar y ahí se pegó. Fíjate, tenemos la pera totalmente transparente y con esto qué podemos hacer y bueno esta imagen la podemos llevar sobre otra imagen podemos poner imagen con imagen empezar a reemplazar empezar a cortar empezar a pegar así que con esto te voy a dejar hasta ahora ¿sí? las herramientas de mover y transformar como hemos visto acá los controles de transformación y con las de selección que son los marcos los lazos y la varita así que con eso te voy a dejar como para que juegues un poco traigas esta imagen u otras imágenes intentes Seleccionar, copiar, mover Trabajar un poquito con las capas Y nada más Y me gustaría ver Qué cosa montaste Qué cosa sobre qué Porque acordate que acá puedes Archivo Abrir y colocar Y traer más imágenes ¿Sí? Así que trae más, más imágenes acá Seleccionalas Y trata de armarte algo ¿Sí? Yo acá Tengo lista una imagen para, para, para Montar sobre otra O, o esta misma ¿Sí? cortarla o pintarla, bueno, lo que yo quisiera en realidad eh, pero en tu caso te diría, trae otra imagen y trata de poner dos imágenes lo voy a hacer muy rápidamente yo como para darte la idea vamos a ir a archivo entonces abrir y colocar acá nos va a llevar a las imágenes acá tengo otra imagen, por ejemplo, una frutilla voy a abrir Ahí se abrió la imagen, fíjate que me la pone como una capa nueva acá Le voy a dar que sí, ok, acepto Y ya está Bueno, tengo un montón de capas totalmente al pepino Así que voy a agarrar esta por ejemplo Y toco el tacho de basura acá, al cesto, y se elimina Toco esta, cesto de basura se elimina Esta, cesto de basura se elimina Y acá podría renombrarla con doble clic, la renombro mi pera Le voy a poner esta, les, esta ya no tiene, no tiene ojo. Listo. Mi pera ahí está. Y ahora frutilla de corazón. Que está acá. Acordate. Tiene este icono que cada vez que traigas una imagen. Va a tener ese icono. Y ese icono tiene un nombre que se llama objeto inteligente. Que en realidad lo que hace es tratar de conservar la calidad de la imagen. Para que cuando la estiras no, no pierda calidad. No pierda definición. Así que lo que tenés que hacer para poder trabajar con esto. Clic en derecho. Rasterizar. Tan simple como eso. Acordate. Cada imagen que traes, clic derecho. Una vez que ya le, le diste el tamaño que querías, en mi caso, por ejemplo, para que. Mira, hice una selección ahí que me va a molestar. Ahí deseleccioné. En mi caso no la, no, la, no la agrandé lo suficiente, así que la voy a agrandar. Acá la agrando un poco con el Shift. Ahí está, acordate. A ver, más o menos. Ahí yo le saco el ojito como para ver el tamaño anterior. O si no, la otra cosa que puedo hacer para comparar cuán grande más cuán grande la quiero, además de ahora, es acá, bajar la opacidad. Bajo la opacidad, que es la transparencia de la imagen, y comparo con la de atrás, porque las quiero en realidad eh, sumar, ¿no? Así que ahí les tiro un poquito más, ahí está. Si te cuesta estirarla, ahora que no, no ves las puntas, puedes bajarla y de acá, o si no, puedes alejarte. Con el Alt y la ruedita. Como ahora yo. O con el Zoom de acá. Y volvés acá de transformación. Y la volvés a estirar. ¿sí? Como para salirte más hacia afuera del documento y ver bien. Y ahí me gusta. Fíjate que ya está más en tamaño de la pera la frutilla esta. Y le digo que sí. Ok. Listo. Ya se hizo. Voy a subirle de vuelta a la opacidad. Esto lo hice en realidad para comparar con lo que está atrás listo así que ahora sí acordate con, como tiene ese cuadradito y no me va a dejar hacer mucho siempre clic derecho rasterizar y ahí puedo trabajar ahora sí con la foto me acerco y fíjate que esto tiene un fondo amarillo del mismo color así que que hicimos antes y mira le voy a hacer más rápido esta vez clic acá en lo amarillo me va a elegir todo como el color es igual siempre me va a elegir todo listo entonces Estoy eligiendo el amarillo, necesito elegir lo de adentro, o sea, dar vuelta a la selección, invertirla. Así que vamos a seleccionar, invertir, y ahí se dio vuelta la selección. Y es tan simple como editar, copiar, ahí se copió lo que está seleccionado, que es la frutilla. Ahí le saco el ojito momentáneamente, y ahora editar, pegar. Fíjate, tengo los dos elementos. Esta frutilla de corazón no me sirve más, así que la elimino. Pera, también por el momento no me sirve así que la elimino y me quedé con mi pera que fue la que yo seleccioné, copié y pegué y con esta que, que también seleccioné, copié y pegué. Doble clic, mi frutilla. Listo, ya tengo. Ahora agarro la herramienta de mover. Acá está, mover. Y podría, y acá podés empezar a jugar. ¿Qué podés hacer? Y probar a combinarlas. Probar a cortar un pedazo de una, un pedazo de otra. Probar a mezclarlas de esta forma si quisieras ahí tenemos dos elementos, ¿sí? podemos achicarlo de vuelta y colocarlo por acá, por acá al costado ¿sí? hacemos una especie de composición como si fuera un, un helado ponele, o un, eh, no sé, frutas ensalada de frutas, <risa> no sé eh, pero sí, la ponemos por acá, trata, mira, ahí yo le digo que sí trata de que fíjate ahí ya, yo le di que sí a la frutilla y ya queda chiquita, si yo vuelvo a estirar la frutilla, empiezo a perder definición, para eso estaba lo que se llamaba objeto inteligente o el cuadradito de acá, fíjate ahí la estiro de vuelta dije mira repentino, para la quiero de vuelta grande, fíjate ahí acepto ya me queda con mala calidad ¿sí? cuando la chicas y la agrandas, va empezando a perder la calidad, así que mejor que sepas de antemano lo que quieres hacer, para que no te pase esto, mira voy para atrás voy para atrás Mira, fíjate que la calidad la vuelve a tener ¿Sí? Así que bueno Ahí tengo mis dos elementos La frutilla de un lado y acá la pera la corro del otro Ahí está, ahí están los dos elementos Y listo Vamos a guardarlo Guardarlo así como PSD ¿Sí? Lo guardamos así como PSD Le pones un nombre acá mi proyecto o lo que sea Clase 1 Ponle tu nombre si me lo vas a mandar así lo veo Clase 1 y lo guardas ¡Totán! Listo La próxima vez cuando quieras seguir trabajando con este documento Ahí lo cerré Ahí cierro este Si sí, no quiero guardar nada La próxima vez cuando quieras seguir trabajando con tu documento Es tan simple como venir acá a Fotopea Pones a abrir desde la compu Y buscas tu archivo Acá está clase 1 Lo abrís ahí está cargando y acá tenemos los elementos quedaron tal cual la última vez y acá podemos continuar trabajando así que bueno, te invito a especializarte con estas herramientas de selección de mover y transformar y que puedas hacer o combinar Imágenes si quieres o empezar a recortar. A recortar. recorta todo lo que puedas. Y trata de mejorar cada vez recortando. ¿Por qué? Porque acá vas a poder recortar dibujos, imágenes, fondos, personas. Puedes hacer montaje de personas sobre un fondo. O la cara de una persona con la de otra persona. La verdad que las eh, posibilidades son ilimitadas. Pero siempre si empezás a dominar que el panel de capas el panel de mover y transformar como dice acá arriba acordate y el de estas de las selecciones hay de selecciones hay bastante bastante más y lo que vamos a ver en adelante te va a súper sorprender después el resto nos va a servir para algunas composiciones que hagamos pero esto como básico es totalmente fundamental así que te invito a practicar y, y, y, y si querés usar imágenes tuyas pero más que bienvenido si lo haces con imágenes tuyas mandame y mostrarme cómo te quedó si tenés alguna duda ya sabes coméntamela pero en principio con estas dos no habría más que problemas fíjate qué bien que quedó Ahí activo el fondo y ya tenemos o estamos preparados listos para hacer composiciones para, para Instagram o cosas así que si si esto quisiera ponerlo en Instagram por ejemplo o en una red social simplemente voy a archivo vamos acá a exportar como y acá lo puedo guardar fíjate como png como jpg yo te recomiendo siempre guardar las cosas como jpg que es el formato de lo que es foto así que tus archivos originales los guardas como psd para seguirlos trabajando pero cuando quieras esto compartirlo con el mundo simplemente vas a exportar y le pones jpg el resto por el momento no le vamos a prestar atención pero tenés un montón de posibilidades ¿Sí? Que esto para, hacer, esto para hacer después video, eh, no sé, hasta, hasta para programación podría llegar a ser útil, útil. Mirá lo que te digo. Pero bueno, en principio, JPG. Si ¿sí? lo guardas como JPG, y ya lo puedes compartir con tus redes sociales o donde quieras. Así que listo. Empezá a dominar esto. Y las próximas clases se va a poner bien picante. Así que, nicotecnianos de la vida, los saludo, los despido y nos vemos la próxima. A practicar.